Las noticias falsas o fake news son mentiras que alguien quiere difundir como noticias verdaderas. Pero son falsas, incorrectas o inventadas para perjudicar a alguien y manipular a la opinión pública. Las imágenes o videos, por contundentes que sean, siempre se pueden editar, es decir, falsear. No son pruebas de la veracidad de ninguna noticia. Durante las campañas electorales es cuando más proliferan las noticias y contenidos falsos con la intención de modificar tu decisión y alterar tu voto. Te damos algunos consejos para detectar y combatir las noticias falsas. Duda de los títulos llamativos. Las noticias falsas suelen tener titulares escandalosos y hasta ofensivos. No te quedes con la información del título y lee la noticia completa para asegurarte que el contenido tenga coherencia con el titular. Consultá si la información tiene fecha, ¿Cuál es su fuente? Chequea si fue publicada por otros medios. En tiempos electorales aumenta significativamente la cantidad de cuentas y páginas web que son falsas. Presta atención a quién te comparte la noticia y en qué contexto. Aunque te la haya enviado un conocido, no garantiza que no sea falsa. Quien te la envió puede haber sido también engañado. Duda de las capturas de pantalla. Existen muchos programas que permiten retocar o modificar Imágenes con falsos titulares. Si tenés dudas, recurrí a la fuente original a través de su enlace. Si no lo tienes, es posible que sea una noticia falsa. Tené cuidado con lo que haces en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Con cada me gusta que le das a una nota, le estás diciendo a la plataforma cuáles son tus gustos y preferencias. En función de eso, el programa va a ofrecerte la información que considera de tu agrado. Las acciones de desinformación están basadas en la rapidez y viralización con la que circulan los datos, rumores y comentarios. Mantenete alerta sobre los contenidos que aparecen en tu pantalla, para no contribuir a difundir información de dudosa procedencia. Que no te mientan. Ejercé tu derecho a la información verdadera.